Ocho importantes consejos para prevenir el tinnitus. ¿Cómo prevenir el tinnitus? El tinnitus es una afección que provoca en las personas la sensación de un ruido o zumbido en los oídos. Es un síntoma de una enfermedad subyacente, como la pérdida de audición u otros daños en el oído, que puede ir acompañada de mareos. Los acúfenos son un problema común que afecta a cerca del 20% de la población, aunque los acúfenos molestos no suelen ser un signo de un problema grave. Limitando su exposición a los ruidos fuertes y cuidando su salud, puede prevenir el tinnitus. Limite la exposición a ruidos fuertes. La causa más común de los acúfenos es el daño que sufren las células ciliadas sensoriales del oído interno a causa de los ruidos fuertes. 1. Mantenerse alejado del centro de los sonidos fuertes, como los conciertos y los eventos deportivos, puede prevenir el daño al oído que causa el tinnitus. Aléjate de los equipos que producen sonidos agudos. 2. Ruidos o sonidos de 85 decibelios o más pueden dañar tu audición. Por ejemplo, si estás en un concierto, no te pongas al lado de los altavoces. Si estás en la calle donde hay muchas obras que generan mucho ruido, mantente lo más alejado posible de los martillos neumáticos u otros equipos ruidosos. 3. Del mismo modo. Si tu pareja está cortando el césped, quédate en casa, dale un descanso a tus oídos, haz de vez en cuando algo que no implique ruidos fuertes, como pasear o ir en bicicleta por un parque, usa protección auditiva. 4. En algunos casos, es posible que no puedas alejarte de los ruidos fuertes, como un tiroteo o un concierto. El uso de dispositivos de protección auditiva que amortiguan el sonido puede proteger tu audición y prevenir el tinnitus. Compra tapones u orejeras para cualquier momento en que te expongas a ruidos fuertes. 5. Protege los oídos de los niños del mismo modo que proteges los tuyos. Las orejeras suelen ser una opción más fácil para los niños que los tapones. 6. Baja el volumen. Cualquier aparato que emita sonido puede dañar tu audición. Mantener el volumen a un nivel razonable puede minimizar el riesgo de acúfenos. 7. Pon el volumen de los dispositivos electrónicos, como televisores, videojuegos, ordenadores portátiles y tabletas, al nivel más bajo posible. Mantén el volumen de los dispositivos personales de escucha, como teléfonos móviles, reproductores de MP3 o cualquier cosa que requiera auriculares, a un nivel conservador. Nadie más debería oír lo que tú oyes. Ten en cuenta que los auriculares son más propensos a contribuir al tinnitus y a la pérdida de audición que otros tipos de audífonos. Considera la posibilidad de adquirir unos auriculares con cancelación de ruido que te ayuden a oír a bajo volumen. 8. Busca aparatos electrónicos más silenciosos. Si estás comprando nuevos aparatos electrónicos y personales, infórmate sobre la clasificación de decibelios cuando consideres tus opciones. De hecho, Muchos modelos nuevos llevan una etiqueta con la clasificación de decibelios, así que compra el que tenga la más baja. Para evitar el tinnitus, puedes preguntar al personal de la tienda si conocen los valores mínimos de decibelios del producto que quieres. Muchas empresas también facilitan esta información en sus sitios web. Para más información acerca del tinnitus visita nuestro sitio web, en la descripción y en el primer comentario te dejo el enlace. Asimismo, te invito a suscribirte al canal.